Recibimos al flamante director de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023, Franco Agüero. Eh. felicitaciones. Franco, gracias por estar aquí con nosotros, oriundo de la CERA, pero con parte de corazón en la Valle, ¿no? Sí, Claramente. Sí, sí, tal cual, tal cual. Gracias por la invitación. Si tuvieras que elegir entre la CERA, no quiero meterte en un apuro, ¿no? Si tuvieras que elegir entre la CERA y la Ay. Valle, ¿por qué elegirías a la Valle? Porque tengo el corazón en la Valle. Sí. Lo tenía que decir. <ríe> Claro, claro. Tengo familia en La Valle porque me gusta La Valle. Pero Las Heras también tenés ahí, obviamente, parte de tu sí, historia. ¿eh? Sí, sí, claro, claro, claro. Bueno, ¿qué desafío se te viene? ¿Qué lío se armó el viernes? Pero, perdón, ¿y en Capital también tenés un poco... Capital, no, bueno, sí, ahí, sí. Fuiste no, director sí. del ballet y, claro, claro. y otras cosas. Estuve ¿no? mucho tiempo Trabajado en Capital, mucho. tengo muchos amigos, muchos profesionales que... Bueno que compartí, así que también Capital, sí, obviamente. Bueno, decidiste, Franco, ya está bien, claro, ¿viste? Claro. Tengo que quedar bien con todo el mundo. Claro, más camisetas claro. que Agustina Franco, el viernes Rodi contó acá muy temprano todo lo que fue un proceso bastante particular, sí. este, más allá de que según la información que manejaba y maneja nuestro compañero, era la que picaba en punta, ¿no? La, la, eso, eso, el proyecto eso es que el que había comentario de Pasillo Franco. también, ¿no? Eso, bueno, de, uno siente muchas versiones, ¿no? Pero nosotros estábamos muy tranquilos de que habíamos presentado una buena propuesta uh -huh. ya en primera instancia. Entonces teníamos ahí el objetivo bien marcado y seguimos adelante. Tratamos de no desviarnos en ese sentido. ¿Cómo es? ¿Cuándo empiezan a pensar en ese proyecto? ¿Cómo es armar un proyecto de ese tipo? Porque no es algo tan simple, me imagino yo. Según nos ha ido contando Rodi, nosotros nos hemos deburrado mucho gracias a Rodi. Uno tiene la idea de que la fiesta de la vendimia, viste, son tres días y... No, no, no, y tiene un proceso que empieza a partir de marzo, cuando termina la, la última vendimia, a las semanas ya empieza el proceso, eh, empieza el análisis del disparador para el guión, uh -huh. para poder lograr el, el, el hilo argumental, y de ahí bueno, empezar a, a, a recolectar profesionales y a convocar para conformar el equipo, Claro. o sea que es un proceso muy muy desgastante. ¿Qué cosas no pueden no tener la vendimia, por, por ley o porque esté estipulado? Que vos tenés que tenerla presente con tu armada, decís, no sé, ponele, la Virgen de la Carrodilla tiene que estar. No lo no sé, quizás no, no hace falta que esté. Pero hay dos o tres cositas que sí o sí tienen que estar o no. Claro. Por reglamento no, no, no te exigen. Ajá. Es la propuesta que... ¿No te exigen la, la Virgen de la Carrodilla? No, no la exigen. Es una cuestión que los mendocinos eh, cuidamos mucho. Es como un patrimonio que tenemos. La Virgen de la Carrodilla, San Martín, Ajá. Eh, pero sí, nosotros preferimos tenerla. Hay vendimias donde no ha estado San Martín y hay vendimias donde no ha estado la Virgen de la Carrodilla. Claro. Eh, pero bueno, nosotros, yo que soy muy, soy muy tradicionalista a la hora de, uh -huh. de armar un, un libreto o una idea, sí prefiero tenerlo siempre. Pero este no está entonces exigido. No, no, es no, no es una obligación que estén. En esta versión está. En esta versión está. ¿Y qué más nos puedes contar de esta versión? Creo, no les puedo alargar muchos datos porque obvio, me matan, obvio. obviamente, porque es una sorpresa para el día de la fiesta, pero bueno, eh, sí hemos logrado contar la vendimia desde el lado del que nunca se cuenta. ¿Del que inaugura la tierra? ¿O de quién? De muchos, muchos ingredientes ah, que tiene la vendimia que nunca se nombran me y gusta nosotros esa hacemos idea. hincapié, entonces bueno, nos ha costado muchísimo pero hemos logrado conformar el, el guión y el argumento de, de esa forma, así que bueno. Por ejemplo, perdón, ¿quiénes son los que están pero no aparecen o, o, no, o no les dan el lugar que debieran tener? No lo tendría que decir, pero por ejemplo, la parte científica de la vendimia, mm. que es parte de la vendimia, es un, un eslabón fundamental, nunca se cuenta. Y bueno. de hecho me estoy sorprendiendo que existe una parte científica, sí, te lo digo. Sí, sí, sí, sí tal cual. Por sí, porque yo soy técnico químico industrial uh -huh. y he pasado el proceso. Entonces, bueno, hemos tratado de buscar eso y bueno. Ah, pensé que te referías a la fiesta, ¿no? Vos estás hablando de la vendimia, vendimia de la UVA, digamos. Claro, ¿no? claro. claro. Y, y de la fiesta también. ¿Ah? Entonces, bueno, eh, estamos en, hemos encarado la vendimia de ese lado, nos ha costado muchísimo. Ha sido una jugada muy muy estratégica a la hora de, de armar la fiesta así que bueno es uno de los disparados eh, ¿quién, quién, ¿quién guiona? Jorgelina Flores explicanos eso, explicanos lo, lo, lo, los, los, eh, los roles claro. bueno, está Sara Verón en la producción ejecutiva ¿qué es eso? contar a la gente que no tiene ni idea como nosotros todas las ocurrencias del director van a parar a la producción y la producción trata de, claro. de conseguirlo, de armarlo y por ahí nos dice no ajá Vos que sos el director, ¿qué es lo que propones inicialmente? La idea, quiero hacer la vendimia dedicada a esto que marcaba recién. Exactamente, y de ahí tengo un equipo de trabajo que se, siempre se dice el equipo chico, que es donde está el director, los directores musicales, la producción ejecutiva, coreógrafo general, eh, escenógrafo. Ellos eh, tratan de, digamos, de darle forma a lo que el director propone, uh -huh. Y por ahí, bueno, bajan las líneas, bajan un poco el director a la tierra, porque el director siempre quiere... Vuela. Sí, totalmente. Entonces, bueno, con los recursos que sabemos que tenemos que trabajar, eh, el equipo chico lo que hace es tratar de ordenar las ideas del, del director. ¿Y ahí es donde el guionista es clave, <coughs> digo, en ese orden? Totalmente. Totalmente porque eh, hay dos formas de trabajar en una fiesta de la vendimia. Que el director agarre un guión ya escrito... Uh -huh y haga la puesta en escena en base a ese guión. Y si no, la otra forma, que es la que yo trabajo, que me siento con la guionista del punto cero, y ella va escribiendo y la va dando forma a mis ideas. Bien. ¿Qué es lo que han hecho ahora? Tal cual. Uh -huh. Entonces, está más amalgamada la idea del director con la del guión. Claro. Y, y, y después, ¿quién es el que se encarga de, de volcar todo eso y de explicárselo a los actores, actrices, bailarines...? El director eh, se lo traslada al director de actores, Ajá. al director musical y al coreógrafo general eh, para que ellos lo trasladen a los coreógrafos y de ahí a los monitores claro. y de los monitores a los bailarines. Es Qué un loco, proceso ¿no? bastante grande. Porque, Franco, vos tendrás en cuenta que tenés que pensar también en, en la televisión. Tal cual. Viste que muchas veces no, no, no se ha pensado se ha pensado en algo que sucede ahí, que tiene 30.000 personas sentadas, pero tiene miles de muchos miles más mirando por televisión que y veces somos se pierden dos millones como... no sé si los dos millones vamos a estar viendo pero, pero bueno, por ahí te digo bueno, pero un millón bueno, posiblemente y hoy, sí y hoy con, con, con internet tenés más, gente en todas claro, partes del mundo cual. y se pierden muchos de esos detalles sí, sí, sí, tal cual bueno, nosotros también trabajamos con un director de cámaras uh -huh. de, del guión audiovisual en realidad que es Sergio Sánchez que es el que se encarga de hacer toda la parte audiovisual de la fiesta también está con el guión televisivo eh, él también ha trabajado con nosotros desde el momento cero, entonces él sabe cuáles son las partes puntuales que, claro. que se tendrían que televisar, ¿no? Para esta, no esta perder señora, el protagonismo. Y, Una incorporación. y para no perder el hilo, viste, desde la casa que no pierdas el hilo de, de, de la historia. Exacto. En, ¿en qué se piensa más? O sea, ¿qué le das prioridad a la puesta en escena sí. ahí en el lugar sí. o a la televisiva? En este caso van de la mano, Ajá. porque tampoco lo tendría que decir. Pero, <risa> Pero. sí hay algunas innovaciones tecnológicas. ...que Ajá. hemos presentado y van muy, muy de la mano con la parte de la televisación. La tecnología Ajá. es cara. Cuando uno habla de tecnología, la sí. tecnología es cara. Digo, si queremos superar el sonido que tiene la Fiesta de la Vendimia... ...es una inversión multimillonaria. Si sí, queremos mejorar la calidad de las luces, es una inversión multimillonaria. No sé sí. si los mendocinos estamos en condiciones de, de, de, de saltar ese escalón... ...por una cuestión económica. No, no, no, no seguro, seguro. E igual, eso lo tenemos en claro, uh -huh. las innovaciones tecnológicas... ...que estamos haciendo están al alcance... Son cosas ¿eh? eso también se evalúa diarias, mucho, claro. ¿no? a la hora de mirar entonces, la fiesta y se, a ver si es realizable entonces, también, claro. ¿no? hemos evaluado también porque sabemos que eso es un o sea, a ver eh, si no nos jugaría en contra que nosotros planifiquemos claro. eh, una fiesta de la vendimia que va, puede que sea irrealizable uh -huh. por así decirlo ha, ha pasado sí sí entonces bueno no somos muy conscientes de la realidad de, del día a día que estamos viviendo entonces tratamos de adaptarnos en ese caso Mirá, vamos a ir a la calle con Julián Chávez, te dejo esta pregunta también a vos. Bueno, no a vos, porque esta es para la gente. ¿Qué le cambiarías a la fiesta para que le sugieran a quien va a ser director, sí. que no podrá implementarlo en todo caso? Si algo le pareciera interesante lo que va a surgir acá, no lo puede implementar ahora, porque ya está presentado el proyecto. Pero por ahí para futuras vendimias podrías tener presente eso.